En este vídeo vamos a aprender qué es un menor de una matriz, cómo se calculan y cuántos hay en una matriz. Un menor de orden n de una matriz es el determinante de una submatriz cuadrada de orden n resultante de eliminar filas y o columnas completas de la matriz inicial. Por lo tanto, el menor de una matriz es un número. Vamos a ver qué quiere decir este cuadro de color azul. Si tenemos una matriz como por ejemplo esta, vamos a ver en primer lugar cuántos menores de orden 3 tiene y cuál es el valor de cada uno de ellos. Es decir, tendremos que buscar todas las submatrices cuadradas de orden 3 posibles y calcular sus determinantes. Si eliminamos la primera columna, nos queda una submatriz cuadrada de orden 3. La marcamos y calculamos su determinante en este caso el valor del determinante y por tanto de s menor es 0 sin embargo no es el único menor de orden 3 que tiene esta matriz si eliminamos la última columna nos queda esta submatriz cuadrada de orden 3 y su determinante si lo calculamos tiene un valor de menos 8 por lo tanto el valor de S menor que está marcado en azul es de menos 8 Si elimináramos la tercera columna, tendríamos esta submatriz cuadrada de orden 3. Por lo tanto, otro menor de orden 3, cuyo valor, calculando el determinante, sería de 16. Por último, si eliminamos la segunda columna, el valor del menor resultante sería de 0 podríamos hacer esto vamos a calcular su determinante pero podemos hacerlo no podemos porque no hemos eliminado una columna completa sino dos elementos de una columna y un elemento de otra columna Tendremos, por lo tanto, cuatro menores de orden 3 con los valores que hemos indicado en cada caso, es decir, dos de ellos nulos. Si en lugar de los de orden 3 queremos saber cuántos menores de orden 2 tiene la matriz, podemos empezar eliminando la tercera y cuarta columna y la última, por ejemplo. Y nos quedaría ese menor, cuyo valor sería 1, 1 por 1 es 1, menos 0 por 3 es 0, por lo tanto su valor es 1. tendríamos el primer menor. Otro menor sería el resultante de eliminar la segunda y la cuarta columnas y la última fila. Y tendríamos una submatriz cuadrada de orden 2, 1 menos 1 3 menos 1, y el valor de su determinante sería 2, por lo tanto el valor del menor marcado en azul sería de 2 ya tendríamos dos menores, si eliminamos segunda y tercera columna tendríamos el menor 1 2 3 2 y su valor sería de menos 4. Haciendo esta labor sucesivamente podemos ver todos los menores que tiene esta matriz, todos los menores de orden 2 5, 6 siete menores, ocho, nueve, 10 es decir, tenemos que hacer todas las combinaciones de eliminando dos columnas y una fila y así llegaríamos a la cifra total de 18. Este sería el último T. Y menores de orden 1, ¿cuántos tiene la matriz? Bueno, pues un menor de orden 1 sería el resultante de eliminar filas y columnas completas igualmente. En este caso, si eliminamos segunda, tercera y cuarta columnas y segunda y tercera fila, el menor sería ese que tenemos ahí, el 1, y su valor sería 1. En este caso, eliminaríamos primera, tercera y cuarta columna, y segunda y tercera fila, y nos quedaría ese menor marcado en azul, y su valor sería 0. Y así sucesivamente con todos los elementos de la matriz. Es decir, una matriz tiene tantos menores de orden 1, como elementos tiene. Por lo tanto, en este caso, 3 por 4, 12. Entonces, en una matriz de 3 filas y 4 columnas, tendremos 4 menores de orden 3, 18 menores de orden 2 y 12 menores de orden 1, cada uno con el valor que se puede calcular eh, con el determinante.